pueblo de Venezuela, de América y de todo el mundo... ...celebra este 28 de marzo, los 273 años... del nacimiento de Francisco de Miranda... ...el generalísimo de los ejércitos de la Primera República de Venezuela... ...e ideólogo de la Unión Continental Americana... ...contra el imperialismo español. Para hablarnos de este importantísimo personaje... ...el día de hoy, en Bastante Historia de Aquí... ...contaremos con la historiadora Carmen Borges el historiador Ali López Borges y el general José Gregorio Escalona. Todos ellos y ellas estarán analizando la vida, obra, pensamiento y legado actual de Francisco de Miranda, un referente de lucha continental para todos los americanos y las americanas. Sean todos bienvenidos a Bastante Historia y Aquí, dedicado a Francisco de Miranda. Cuando la América hispana sea... Liberada. Las grandes potencias se van a pelear por el territorio. Y Francia ya tiene intereses en América. ¿Mm? Yo no he luchado todos estos años para ver cómo las grandes potencias desmiembran mi América. Si Francia no cree en la libertad de los hombres y no nos ayuda, lo hará Inglaterra. Yo sí creo en esta revolución. Comenzamos nuestro programa de hoy, bastante historia y aquí dedicado a los 273 años del nacimiento de Francisco de Miranda, uno de nuestros principales libertadores en generalísimo de la primera República de Venezuela en el año 1811, 1812, figura representativa de la lucha continental. El día de hoy comenzamos nuestro programa con nuestro maestro, el profesor, querido profesor Ali López Borges, profesor bienvenido, bastante historia y aquí. Gracias, Alejandro, por invitarme a participar en tu programa tan visto en nuestra ciudad de Mérida. Muchísimas gracias, profesor. El profesor Ali López Bohor, que es historiador, doctor en historia, maestro de generaciones allá en la Universidad de los Andes... ...y uno de los principales investigadores de la vida de Miranda, de su pensamiento, de su obra. Veníamos conversando antes de, de grabar el programa, profesor. Bueno, que, que Miranda hay, hay muchos estudiosos, muchas mucha obras del siglo XIX, del siglo XX... ¿Y cómo podemos nosotros caracterizar cómo se ha estudiado a Miranda? ¿Cómo conocemos a Miranda y qué conocemos de él? Mira, yo quisiera comenzar a, haciendo referencia a algo que señaló el doctor Pedro Gracias en 1960... ...cuando escribe un trabajo que se llama La Generación de la Independencia. En un listado de más de 20 personas, eh, Pedro Gracias dice que los principales representantes de esa generación son, en este orden, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Andrés Bello y Simón Rodríguez. Y explica las razones para considerarlos pues, como los principales protagonistas, no solamente de la acción, sino también del pensamiento, que, que es lo más importante en este caso. ¿no? Eh, ese, esa, ese razonamiento de Pedro Grácez tiene que ver con el hecho de que tanto Bolívar, Miranda, Bello y Rodríguez escribieron. Y al escribir dejaron un pensamiento. Pero no solamente eso, sino que llevaron a la práctica, actuaron. así una relación ahí entre teoría y práctica política ideológica que se manifiesta obviamente durante la Guerra de Independencia. Dar una respuesta así como conocemos nosotros al generalísimo Francisco de Miranda pudiera tener dos... Dos vertientes, ¿no? Una, que no conocemos a Francisco de Miranda, y la otra, que sí lo conocemos. Si pareciera una contradicción el hablar de esa dualidad de conocimiento que se expresa precisamente en cómo se ha estudiado, eh, cómo se ha enseñado, ¿verdad?, y cómo se ha divulgado la vida la obra y el pensamiento de Francisco de Miranda. En lo que respecta al conocimiento, eh, eh, junto con Simón Bolívar, eh, seguramente es el personaje de esa generación que ha tenido una mayor atención en lo que respecta a los venezolanos que participaron en el proceso emancipador, pero que proyectaron al mismo tiempo sus ideas en todo el continente americano, como es el caso de Miranda, porque trasciende los límites del país, va a Europa, va a los Estados Unidos, participa en la revolución francesa, participa en la revolución norteamericana, eh, tiene contacto con líderes del movimiento emancipador hispanoamericano, en fin, es un hombre que tiene unas condiciones como las que Pedro Gracia señala de ser considerado protagonista principal del, del hecho emancipador. Eh, y hay, hay un hecho muy curioso, que es que en vida del propio Francisco de Miranda ya se escribe sobre él. La expedición primera expedición primera y segunda expedición de Miranda a la vela de Coro y Ocumare tiene una respuesta escrita por tres de los que participaron en esa expedición, Eran unos norteamericanos que vinieron en el Leander, le acompañaron en el Leander, que financiaron también la expedición, formaron parte de, de ella. Y ya en 1808, después que son detenidos y son enviados incluso a algunos a mazmorras del área del Caribe y otros a los propios Estados Unidos, escribe, dejan unas memorias. Eh, ya en 1808, por ejemplo, James Smith, James Biggs hace una, un escrito pues, que, que explora todo el proceso analizando las razones por qué Miranda los invita a venir a, a participar en esa expedición libertadora, pero al mismo tiempo explica por qué fue un fracaso. Ya allí ya hay un argumento... Hay un análisis. Claro, hay un análisis de, de, de razonado del fracaso de la, de la expedición. Y así sucesivamente van apareciendo textos como el de José María Antepara, el ecuatoriano, uh -huh. que es prácticamente un secretario, un asistente de, de Miranda, que escribe un libro eh, donde también narra no solamente parte de la vida de del de general, sino también de las condiciones en las que estaba Venezuela e Hispanoamérica para dar el salto al proceso emancipador. Entonces ya antes de, de la muerte de Miranda y con posterioridad inmediata a su muerte nosotros encontramos escritos como los de Sherman o como los de eh, Moses Smith que también como participantes de la expedición ...dejan un testimonio muy importante para, para conocerlo. ¿Cómo son esas primeras visiones, profesor, que se hacen sobre Miranda? ¿Cuáles son las ideas que, que priman en esos primeros relatos? En esos primeros relatos priva la, la conversación que Miranda debe haber tenido con todos ellos. ¿no? Es decir, el, porque eso no es un hecho de la noche a la mañana, es un largo proceso de un par de años, tres años... Uh -huh. Y seguramente la vinculación y la conversación pues le permitieron a ellos conocer sus andanzas por Europa, ¿verdad? su participación en la revolución francesa, en la revolución norteamericana, su búsqueda por los gobiernos eh, europeos detrás de la figura del hombre que anda proponiendo una independencia temprana, sus estadías en España, sus estadías en La Habana, en fin, hay, hay todo un... ...conocimiento que se va generando y queda expresado en, en los textos de estos personajes. Esos textos van a, a servir de base a lo que otros eh, historiadores, eh, sobre todo extranjeros, van a, a escribir en el siglo XIX. ¿no? Ya tenemos entonces, a, para finales del siglo XIX una visión más o menos un, clara sobre quién era el personaje, aparte de los documentos que se generaron en Venezuela con motivo de su participación en el Congreso, de, uh -huh. de su nombramiento como generalísimo, de lo ocurrido con la, la intervención de Monteverde, la pérdida de la Primera República, la firma de la capitulación, y finalmente el apresamiento y envío pues, a las mazmorras eh, que termina en, en la carraca en Cádiz, pues, ¿no? y, su, y su muerte en, en 1816. Esa, esa, esas obras van a tener un eco, o, o esa información va a tener un eco en Francia, en Inglaterra y en, y en Estados Unidos. Eh, pero hay venezolanos que también comienzan a preocuparse por la figura ¿Quién sería uno de los primeros venezolanos, profesor. Eh, Aristides rojas, por ejemplo. Aristides roja eh, hace un aporte muy importante porque comienza a recopilar artículos de prensa, a hacer incluso publicaciones, de, de juntar información, a estudiar aspectos muy particulares, a veces muy, muy simbólicos y muy eh, que para un lector común pues pareciera una cosa como así que. Como, no, no anecdótica historia, quizás. anecdótica sí, ¿no? Así, ¿no? Pero son muy importantes también para entender la historia, porque la historia abarca muchas cosas. ¿no? Eh, hay hay trabajos en la provincia que no se conocen. En, en, por ejemplo, Rafael López Varal publica en 1884 en Maracaibo un, un folleto donde ya habla de, de Miranda. Imaginémonos pues en la época todo lo que en, en distintos lugares ya, ya comienza a escribirse, a conocerse, porque la prensa va a ser el, el primer receptor de, de, de los unos escritos que van a ser divulgados. Los primeros ensayos. En 1908, 1909, eh, se publica el libro de William Spence Robertson, que es el que va a marcar la pauta del despegue del conocimiento de, de Miranda, porque además de... Eh, ...darlo a conocer como un participante de, de esas revoluciones europeas y norteamericanas... ...lo va a presentar pues ya como el precursor del movimiento emancipador de Hispanoamérica. Ya un, ¿no? o sea, se le coloca un papel en la historia. Exacto, ya, ya lo ubica ¿no? Y como, como un personaje que no solamente actúa en Europa, actúa en Estados Unidos... ...también lo encontramos en Suiza... Eh, en Francia, en España, eh, en Medio Oriente, anda uh -huh. por Turquía, Rusia. es un hombre, Rusia, es un viajero, como lo han llamado, ¿no? Un viajero, pero aparte del viajero, es el recolector de información. Claro, su archivo representa, el archivo de Miranda que es hoy en día Patrimonio de la Humanidad representa la memoria de esos pueblos europeos que en él iba recogiendo momento, claro. en ese momento. Y va y, y va y lo, y lo hace crónicas de la naturaleza, hace crónicas de la política, hace crónica del arte que es una de sus, de sus preocupaciones, ¿no? uh -huh. Entonces el libro de Robertson, yo diría que el de Robertson y el de otro de un francés, O'Kelly Galway, pero en Venezuela yo diría que el, el punto central de la mayor atención se considera en dos obras y en dos escritores, José Nucete Sardi no, no, no. y Mariano Piconzala. Uno publica las aventuras de Francisco de Miranda y el otro publica una biografía novelada uh, de Miranda. ¿En Mil, qué contexto? 1935 estamos terminando la dictadura de Juan Vicente Gómez y en 1946 estamos en pleno gobierno eh, de, de... La Asamblea Constituyente de los ADECO. Exactamente. Profe, y hablando, bueno, cuatro años después, 1950, estábamos comentando antes de grabar, es el Bicentenario en la televisión Miranda. Es... ¿Qué ocurre en ese momento? Es, es el hecho más importante porque ya no solamente es la visión es del exterior, sino que en Venezuela comienza a, a desarrollarse un, un programa editorial muy amplio, más de 100 títulos se publican, eh, de los que conocemos, no solamente en Caracas, sino también en otros lugares, ¿no? Uh -huh. Hay un despegue de muchos autores que comienzan a publicar, como Jotaquio Machado, como J. Acoba, eh, ya aparece una generación que, que va vinculándose a, a, a los procesos. Entre ellos está, por ejemplo, Mario Briceño Peroso, que será uno de los primeros en publicar, incluso en el año de 1950, unos primeros trabajos con respecto a... A, ...a la actividad que tiene Miranda, ¿no? Y así andando el tiempo, sobre todo porque es a la Academia Nacional de la Historia... ...la que se le otorga el Estado, como una institución del Estado... ...la responsabilidad de, de esa conmemoración... Uh -huh. ...y de reeditar incluso aquellos primeros trabajos del siglo XIX... ...de aquellos expedicionarios que acompañaron a, a Miranda... ...en las llamadas invasiones o movimiento precursor de la independencia eh, eh, venezolana. Los estudios universitarios de historia no le prestan atención a Miranda. Eh, me refiero a que no hay investigaciones producto uh -huh. de los historiadores universitarios... Pues, ...porque podían ser profesores de la universidad en otras áreas, pero las escuelas de historia... Son muy pocos los, los... No es un área los, de investigación. No es un área de investigación. Bueno, no lo es Bolívar, mucho menos la lo ciudad. iba a hacer Miranda, ¿no? Para, para poner un ejemplo, ¿no? De que, que es muy tardíamente... Y todavía eso está pendiente. Son hechos históricos o dos personajes eh, que, eh, cuya actuación es tan importante y tan relevante para la historia de Venezuela y de, de América Latina en general. Y, y pudiéramos decir que que para el mundo, porque uh -huh. son considerados en, en organismos internacionales o regionales como emblemas de un proceso de integración latinoamericana o de un proceso de universalización uh -huh. del concepto de identidad, de patria, de soberanía que tanto se maneja en, en la actualidad en el mundo. ¿no? Entonces, eh, está por un lado ese problema de que de no hay un estudio pero más grave aún es que la escuela primaria, y la escuela secundaria, al no tener un fondo editorial que permitiera conocer... Entonces, el, el Miranda, como el Bolívar que conocemos, es el donde nació, eh, se fue de Venezuela, la bandera que trajo Miranda y que Bolívar condujo con Gloria, como dice la canción, ¿verdad? Este, el Miranda que invadió por la vela de coro, el Miranda que trajo una bandera, que después será la bandera de, de Venezuela, pero también se dice el Miranda que traicionó la primera república. Eso es un punto polémico, importante, ¿no? Eh, ese año, 1812, eh, finalmente eh, se ha querido tejer eh, una, una confrontación historiográfica, cuando sabemos que Bolívar y Miranda comparten el mismo proyecto. Miranda traiciona o no a la República, profesor. No, no es. Eh, para mí no, porque eh, simplemente eh, confía en un, un tratado, en una capitulación que era propio de las guerras uh -huh. de mucho antes, ¿verdad?, eh, para llegar a algunos acuerdos. Que quizá, es que, la que firma con Domingo Monteverde, Exactamente, es decir. En eh, julio del 12, eh, ¿no? Exacto. Que, que precisamente lo, de lo que se trata es de. Frenar un poco la, la virulencia, la violencia que, que ya ha desatado Monteverde y que después la va a recobrar Bolívar con el decreto de guerra-muerte. Pues, uh -huh. la otra de las explicaciones de la historiografía es que la reacción de Bolívar con en la campaña admirable con el decreto de guerra-muerte del 15 de junio de 1813 es producto de lo que ya los españoles vienen haciendo. Es decir, ser eh, uh -huh. como te hacen pues no es pecado, como ¿También? Es una respuesta, sí, uh -huh. obviamente, a lo que ocurre. Entonces, la, la capitulación de Miranda con Monteverde, que eh, la tramita la, eh, el peruano José de Sati que a quien Miranda escoge pues, para, para entrar en conversación eh, con el capitán general enviado por la monarquía española a recobrar la autoridad eh, colonial, no, no tiene un efecto el efecto que él esperaba, ¿no? Volviendo a, a los estudiosos y estudiosas sobre la vida de Miranda, más recientemente, ¿qué obra considera usted que los venezolanos, las venezolanas y todos todo quienes nos ven alrededor del mundo debe tener como referencia a la hora de acercarse a la vida y obra y pensamiento de Miranda? El historiador no puede menospreciar la historiografía precedente. Es una suma. Porque, claro, es la suma de lo bueno y de lo malo, porque eh, allí funciona lo que conocemos como la crítica histórica... ...y la crítica historiográfica, ¿no? Eh, no, no se puede desdeñar un autor el otro... ...pero creo que el libro de, de Carmen Borges Morán... La, ...el Francisco de Miranda, precursor... ...de la independencia de América Latina... Eh, ...de la emancipación latinoamericana... ...da, es un, un punto eh, neurálgico... ...de lo que aquí en adelante... Debería hacerse con. Es una respecto... obra que se enfoca hacia el proyecto de Miranda, exactamente. como exactamente, a, a mirar el pensamiento, porque en un primer capítulo hay una, un bosquejo biográfico, etcétera, como toda obra de un personaje tiene que ocurrir, porque el, el personaje no nace de la nada, ¿no? uh -huh. es, es resultado también de un proceso, ¿no? de, de un ir y venir del tiempo, de un ir y venir del espacio en el, en el que está actuando. Y entonces el, el, el libro de, de Carmen Borque eh, da ese significado. Pero hay un problema, Alejandro, que es la divulgación del texto. Es un libro en tres ediciones y, y en la última que leemos eh, aparecen 100, 000, una edición de 100.000 ejemplares. Nos preguntamos, ¿a dónde han llegado? Es decir, ahí es el otro problema que hay que considerar en la historia. ¿no? ¿Cómo se divulga la historia? ¿Cómo se edita? Yo creo que es el momento de montar un equipo de investigación, serio. No es simplemente por llenar un espacio o un vacío que, que ha debido eh, continuarse, porque hubo un centro de estudios mirandinos, uh -huh. hubo un centro de estudios mirandinos, pero se quedó en eso, que se quedaron los centros regionales de la historia... Eh, descubrir los aspectos particulares, muy específicos, cuando, cuando la visión es una visión de totalidad... Y proceso de proceso amplio. ...vincular al personaje con la sociedad de su momento y el, vincular al personaje con la sociedad posterior. Es decir, cómo se proyecta. Y en el caso de Miranda, obviamente, que ese pensamiento lo podemos recobrar y lo podemos encontrar... A partir de su archivo y a pesar de a partir de esa extensa historiografía, de hecho no existe, Alejandro, una bibliografía general de, de Miranda. Los que da esa tarea. Existen la, las referencias, en, por ejemplo, en 1950, eh, Santiago Quellayala publica un, una primera aproximación. La mayoría de los artículos o de las referencias que aparecen allí son, son de prensa. ...son 100 referencias, la mayoría es de prensa... de los ¿Extranjero o venezolano? No, venezolano, venezolano, es Santiago que ya, ya la... Seis años después, la Academia Nacional de la Historia... ...publica un catálogo de las obras que tiene sobre Miranda... ...entonces ya ahí hay un cuerpo, ¿verdad?, historiográfico de base... ...pero cuando uno mira hacia atrás y ve una obra como la de Manuel II Sánchez... ...la bibliografía venezolanista o la bibliografía incluida en todos los trabajos referidos a Miranda desde el siglo XIX, y comienzas a copiar y a unir ¿verdad? autores, vas encontrando un incremento de un conocimiento que nosotros los venezolanos no tenemos. Entonces, volvemos a caer en la pregunta inicial, ¿conocemos o desconocemos a Miranda? Lo conocemos desde el punto de vista del trabajo que han hecho los historiadores, los intelectuales pero el común de los venezolanos, la visión que tiene de Miranda es muy limitada, segmentada segmentada a esos hechos muy particulares, ¿verdad? De su invasión, de la bandera, de la capitulación, de esa, vamos a llamarla así, nefasta obra pictórica que lo pone en un cadalso acostado en una cama diciéndole... Miren lo que le pasa a todo el que se levanta contra el orden. En derrota. En ¿no? la derrota. El, hombre, Así es. el derrotado, ¿no? El hombre derrotado, ¿no? Cuando todavía en esa cama o en esa, en esa mesa donde con, con asistentes que tenía que el propio eh, gobierno español le había facilitado, está pensando en que él va a continuar, ¿no? Su enfermedad, pues lo lo termina por el encarcelamiento Así que es. tiene. ¿no? El llamado es que recordemos a Miranda como un estandarte de lucha, incluso en esos últimos momentos eh, esperaba continuar los planes de emancipación e incorporarse a la lucha patriota. Profesor, muchísimas gracias por darnos este recuento historiográfico eh, de cómo hemos conocido a Miranda y sobre todo cómo nos falta conocernos. Un gran reto que tenemos el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano, el pueblo de América. Miranda es referente de identidad, es referente de unión y referente sobre todo de la lucha actual. Profesor, con, esta, con estas maravillosas palabras comenzamos nuestro programa Bastante Historia de Aquí. Eh, vamos a un corte y ya regresamos con más de nuestro programa Bastante Historia de Aquí, dedicado a los 273 años del natalicio de nuestro precursor, de nuestro primer libertador, Francisco de Miranda. Bastante hay aquí continuamos nuestro programa de hoy bastante historia y aquí dedicado a los 273 años del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda. Nos acompaña en esta oportunidad el general José Gregorio Escalona. General, muchas gracias por acompañarnos a Bastante Historia de aquí. Sea usted bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, profesor, a usted por la invitación. El general Escalona es comandante de la SOI 33 del Estado portuguesa, ha tenido funciones diplomáticas en la República Federativa de Rusia durante cinco años y también es un investigador que ha enfocado sus, mm, sus interés y sus esfuerzos hacia la carrera militar de Miranda, específicamente los uniformes. Pero vamos, vamos primero por parte general. Estamos en 250 años, se cumplen este 2023, del inicio de la carrera militar de Miranda. ...sabemos que Miranda tuvo participación... ...en distintos procesos... Eh, ...independentistas, revolucionarios... ...dentro del continente americano y fuera... ...¿qué nos pudiera decir usted al principio... ...sobre esa carrera militar de Miranda... ...que cumple este año 250 años? Sí, en principio... ...la... ...carrera militar de Miranda inicia... ...propiamente cuando... ...en el año de 1773... compra, compra su famosa patente... ...de capitán... ...que lo convierte... En un miembro activo de la corona. Nosotros, en el ámbito que nos convoca... ...este 273 aniversario del natalicio de Francisco de Miranda... ...hemos querido presentar los resultados de una investigación... ...que ha sido desarrollada en torno a los uniformes de Francisco de Miranda. Es importante entender que el imaginario colectivo de la sociedad bolivariana, de la sociedad venezolana en su conjunto, se ha confirmado en la centralidad que tienen las imágenes, en este caso los retratos que existen de Francisco de Miranda, que pueden contar elementos que otras fuentes no pueden hacerlo. Así es. Eso significa que, muy bien, la, la, las imágenes como portadoras de sentido... Eh, patentan la existencia del precursor, pero al mismo tiempo son obras artísticas. En ese sentido, como investigación, nosotros nos formulamos una pregunta que tiene que ver con el tema del imaginario. Es decir, entonces, ¿cómo podemos nosotros entender en el imaginario colectivo de Miranda el uso de los uniformes militares? Porque existen, sabemos que la, las imágenes y los retratos de Miranda vistiendo uniforme militar son muy disímiles. A lo largo de la historia conocida eh, hemos podido observar que hay una patente información en los elementos afrancesados de Francisco de Miranda. Uh -huh. La mayoría de los retratos que lo inmortalizaron, comenzando por el de Juan Lovera, el del 5 de julio... ...siguiendo por la misma, el mismo grabado que hizo, hicieron uh, Franceses Gaucher, por ejemplo, y Le Bavier... ...que están justamente en su archivo, en los papeles de Miranda... ...constituye un punto de referencia, pero a partir de allí la transformación de esas imágenes... ...han venido a crear en el imaginario colectivo una figura muy afrancesada... ...de Francisco Por su participación en la, en la Revolución Francesa... ...es como, digamos, su, su papel estelar, ¿no? Es lo que resalta sí. visualmente. ¿Y, y qué, en qué momento histórico ha, ha centrado usted su interés... ...en cuanto a esa representación iconográfica? ¿Qué uniformes le, le ha llamado la atención para, para presentarnos en esta investigación? ¿Qué queremos nosotros promover? La idea de que no solamente Miranda vistió un uniforme francés... Como lo acabas de decir a tu inicio del programa, Miranda inició su carrera militar en España, donde sirvió como capitán del regimiento de infantería de la princesa, que fue creado en 1766, y que luego fue canjeado en, en 1780 a otro regimiento de infantería, que en este caso era el de Aragón, donde él se convierte en teniente coronel. Es decir, en ese periodo español de 10 años, que está desde 1773... Hasta su deserción en 1783, pasaron 10 años en los que él tuvo que haber lucido un uniforme que sobre la base de fuentes que son eh, de, de origen indiscutible y que están principalmente en España, nosotros hemos alcanzado un nivel de coordinación con los uniformólogos españoles que nos han, permit, nos han permitido tener acceso a, fuentes, a esas fuentes que están en la biblioteca y en el museo del Palacio Real, por ejemplo, en el archivo de Simanca tenemos fuentes iconográficas que dan cuenta de cómo el rey Carlos III tenía, tenía, eh, promulgó unas famosas ordenanzas en 1768 para la organización, para la disciplina de sus ejércitos, pero también en esas ordenanzas, ordenanzas estaban claramente identificados los elementos que formaban parte del uniforme. Es decir, allí encontramos elementos fehacientes que con los que podemos hoy mostrar en las piezas que traemos para exhibir eh, la veracidad y la certeza de los uniformes que pudo haber lucido en aquel periodo en España. General, estamos acá ante una representación de cinco de los uniformes que portó Francisco de Miranda... ...en distintas etapas de su historia, su recorrido por España, por Rusia, por Francia. ¿Qué nos puede comentar sobre estos dos primeros eh, uniformes que, que son con los que él inicia su carrera militar? Claro, como ya lo comentamos, Miranda inicia su carrera militar en el regimiento de infantería de la princesa... ...y el uniforme que tenemos acá al frente, cuya casaca... ...es de color rojo, importante destacarlo, ¿no? El, el, el estándar de uniforme, tanto en Francia, en Rusia, como en España... ...es que el uniforme estaba constituido por tres piezas principales... ...la casaca, la chupa y el calzón. La casaca es el saco, la parte de arriba, en este caso color rojo. La chupa es el chaleco, conocemos como chupa chaleco... ...y el calzón, el calzón es el, el pantalón. En el caso del regimiento de Infantería de la Princesa... ...podemos apreciar que tiene dos alamares... ...llamadas hoy por hoy como charreteras... ...que identificaba el grado de capitán... ...un alamar en el lado izquierdo era subteniente... ...un alamar en el lado derecho era teniente... ...y dos alamares representaba el grado de capitán... ...el uniforme siguiente... ...es con el que Miranda... ...representó al regimiento de infantería de línea Aragón... ...es el uniforme con el que... De, ...cronológicamente pudo haber estado... ...en la toma de Pensacola, en la guerra de la independencia de las 13 colonias angloamericanas. Este uniforme, en el, en el sentido práctico, es esencialmente el mismo. El mismo uniforme. El mismo uniforme, el mismo corte, pero cambian los colores. Como lo decía, el Carlos III tenía, para distinguir los uniformes, algunas características particulares. En el caso del grado militar o del rango militar, se utilizaba en los oficiales superiores, en la bocamanga... ...llámese bocamanga, esta pieza... ...que es el color que constra, contrasta de la, de la casaca... ...aquí puede ver dos bordados... ...un bordado significa que es mayor... ...dos bordados significa que es teniente coronel... ...y si tuviese un tercer bordado... ...significaría que el, fuera el, el coronel. coronel... ...en el caso del uniforme... ...del periodo en Rusia... ...nosotros... ...aquí podemos distinguir que este uniforme como lo dije... ...previamente... Es muy parecido a los que se fabricaban... En España. En España. Y que fue... Este fue el uniforme de la polémica. Este es el uniforme de la polémica. Y está hecho con una tela que es lino, de color azul con rojo. Un ribete rojo y el chaleco también tiene unos bordados particulares que identificaban a lo que en ese momento eran los edecanes que tenían acceso a... ...la emperatriz Catalina II. Este uniforme lo, lo mandó a hacer Miranda a expensas... ...del ayudante del ministro de la guerra... ...Gregorio potiomkin ...y fue de hecho costeado por su amigo... ...José Miguel de Rivas. Posteriormente ese dinero según... ...está registrado en, en sus papeles... ...él honró... ...pagó ese, la deuda. Pagó la deuda, pagó ese compromiso. Finalmente... ...tenemos él, este... Eh, ...en el periodo de Rusia, sí... Seguimos en Rusia con este uniforme de coronel. Este es el uniforme de coronel. La emperatriz, en virtud de la problemática diplomática seria que se le había presentado... ...tomó la decisión de autorizar a Miranda a vestir el uniforme de sus ejércitos. No dice qué regimiento de sus ejércitos. La carta claramente eh, se, se, lee, se puede leer así. Cuando se es entregada a Miranda por parte del canciller Viesborotko... El Miranda decide mandar a coser un uniforme del regimiento de coraceros de sí, Es que lo comandaba el propio Potiomkin. Este uniforme, si hacemos una analogía, es un uniforme como de la guardia imperial, los más cercanos a la emperatriz. Y también eh, tenemos la certeza que Miranda, Miranda pudo utilizar ese uniforme. El siguiente, y con eso es el final del periodo de ruso... Rusia. El siguiente uniforme es el en donde se han basado la mayoría de nuestros artistas ¿no? nacionales y extranjeros. Es el uniforme que eh, lo inmortaliza prácticamente y, y que está sembrado en el imaginario histórico, cultural, militar venezolano. Es el uniforme que lo distingue en su participación en la Revolución Francesa. Pero este uniforme, eh, a juzgar por los hechos ...que nosotros podemos confirmar en las fuentes documentales... ...versus los retratos que siguen siendo una obra artística... Uh -huh. eh, ...tienen elementos que nosotros aquí quisimos precisar... ...uno de ellos es el color... ...la sarga es de color azul oscuro... ...y no como el del antiguo régimen que era azul rey... ...también los botones son distintivos... ...el bordado de todo el uniforme es distintivo... Y el, bicornio. el Bicornio es distintivo con la escarapela de la Revolución Francesa que ya en esa época estaba muy ampliamente difundida. En su conjunto son cinco uniformes que queremos presentar a nuestro pueblo para que los interesados, los estudiosos, los seguidores, los eh, que quieren conocer de primera mano la historia de Francisco de Miranda y esa etapa militar tengan como referencia en este... Aniversario. Muchísimas gracias, General. Aquí tenemos una representación que fue confeccionada y hecha en cada uno de los países, España, Rusia y Francia. Nos ayuda mucho a expandir ese imaginario alrededor de la vida de Francisco de Miranda y acercarnos mucho más a él con este nivel de detalle. Le agradecemos mucho su investigación y acompañarnos el día de hoy en bastante historia. Y aquí muchas gracias. General. Gracias a usted, profesor. Para finalizar nuestro programa de hoy, de bastante historia y aquí dedicado al generalísimo Francisco de Miranda en ocasión de los 273 años de su nacimiento, contamos con nuestra maestra, la profesora Carmen Borques como invitada especial. Profesora, bueno. bienvenida a Bastante Historia y Aquí. Gracias. La profesora Carmen Borques es historiadora, filósofa, bueno, fundadora de la red de intelectuales en defensa de la humanidad. ...y actualmente se desempeña como presidenta del Instituto de Estudios Francisco de Miranda. Profesora, hemos visto eh, varios aspectos sobre la vida de Miranda... Sobre, ...sobre su carrera militar, quisiéramos a manera de conclusión de este programa... ...cómo podemos nosotros sintetizar el aporte de Miranda, eh, por qué estudiar a Miranda... Eh, ...qué significa Miranda en, en el momento de la revolución independentista continental americana. Cuando te acercas a sus textos mismos, descubres que Miranda fue realmente un adelantado en este proceso de la independencia. En 1783, Miranda ya llega a la conclusión de que era necesario que los sudamericanos se abocaran con fuerza a luchar por la independencia definitiva de España. 1783. El mismo año que nace Bolívar. El mismo año en que nace el libertador de Simón Bolívar. Y además de ello, que esa, que esa independencia no se podía lograr parcialmente, que tenía que ser una independencia que abarcara todo el territorio ocupado por España en ese momento, es decir, desde el sur del Mississippi hasta la Patagonia. ¿Él es pionero en esa idea, profe, de la Unión de América? Es realmente el pionero. Yo en mis investigaciones no he encontrado que antes de él alguien hubiese planteado la idea de la independencia y unidad de América al mismo tiempo. Había revueltas que se daban de vez en cuando. Por ejemplo, la más importante fue la de Tupac Amaru en el, en el Perú, que llegó a extenderse hasta Nueva Granada y todo. Pero Tupac Amaru lo que quería era volver al estado anterior a la invasión española y restablecer el reinado incaico. Es decir, pero solamente abarcando el territorio que ese imperio incaico había ocupado. Pero el resto de la América no, no está planteado en los reclamos o en, en las propuestas que está haciendo eh, oh. este, es, estos, estos sublevados en Perú. Miranda es el primero que se plantea la idea de una independencia total para toda la América. Y, y pocos años después, cuando va a, a ...a donde se presenta ante William Pitt, el primer ministro inglés... ...que le presenta el primer proyecto de independencia para toda la América Meridional. Y en eso él dice algo que debemos nosotros analizar con mucho cuidado. Él dice, necesito que usted me ayude a liberar a una América que ha sido siempre oprimida. Es decir, una América que nació oprimida y por tanto es necesario que toda esa América oprimida logre unir fuerzas, actuar al unísono para expulsar al ejército español de territorio americano. Profe, y en cuanto a cómo Miranda nos concebía como un como una identidad aparte también, ¿cuál es el aporte de Miranda en cuanto a la identidad americana? Fíjate, eso es muy interesante. Los criollos, tú lo sabes bien, los criollos eran educados para sentirse españoles americano, su identidad cultural, su identidad personal, su identidad política, todo era referida a la península española y ellos se sentían orgullosos de, de llamarse españoles como el sustantivo, pues como lo central uh -huh. y lo de americanos ya era simplemente un accidente, un español que nació en América uh -huh. pero Miranda revierte esa relación y comienza, primero fue un proceso lento de comparar a los americanos con los peninsulares cuando él va a España a servir en el ejército real. Y llega a la conclusión, incluso lo dice claramente, dice que, que le observa que mientras los españoles están llenos de vicios, los americanos en cambio están llenos de virtudes. Solo que la Inquisición había impedido que esas virtudes se desarrollaran. ...por el control que la Inquisición ejercía sobre el pensamiento. La persecución Entonces ideológica. empieza en esa doble lucha, la independencia mental de los americanos... ...para que logren luego entonces pasar a la independencia militar, a la independencia política. Pero si no te haces consciente de que estás siendo oprimido... ...no vas a lograr luego lo de, lo de independizarte definitivamente. Pero sobre Miranda se han tejido muchos mitos también, eh, muchas falsas certezas... <risa> Y eh, eh, sabemos que usted ha sido una ferra defensora sobre los aspectos verídicos de la vida de Miranda, buscando no desmeritar eh, lo, lo que es su obra y su, y su presencia histórica. Pues ahora, ¿cómo pudiéramos nosotros, por lo menos brevemente, enumerar algunos de esos mitos que quienes nos están viendo en bastante historia hay aquí, puedan aprender sobre Miranda y quizás quitarse? Esa falsa, ...esas falsas nociones acerca de, del precursor, del libertador, del generalísimo Pues mira, eh, como tú bien dices, yo he luchado mucho contra esos mitos. Realmente yo me he puesto como un deber... de ...que no, no dejo pasar ninguna afirmación que no pueda ser constatada con la verdad de Miranda. Para eso él dejo además su archivo sus 63 tomos donde recoge todo lo que él hizo por la independencia de América y, y lo escribe en su testamento. Quiero que estos papeles sean conocidos por mis compatriotas para que aprecien todo lo que he hecho por la felicidad de la patria. Pero esos papeles estuvieron perdidos más de 100 años y eso quizás creó un interregno en el que, como no se conocía bien lo que él había hecho, empezaron a surgir historias, entre comillas, Uh -huh. Y se tomó luego a Miranda, a pesar de que luego los archivos aparecen en 1926, la publicación de, eso, de ese pensamiento también quedó restringido a pocos historiadores. De tal manera que quedó como el campo imaginativo libre uh -huh. para que trataran de explicar qué había hecho Miranda y qué, y qué fue lo que se regó, lo que se, lo que se impuso en la gente. Primero la idea de cómo había viajado por cuatro años por toda Europa, la explicación era que porque lo que quería era codearse con, con la aristocracia, etc. O que lo que quería era enamorar mujeres y lo presenta como un gigolo. Uh -huh. Incluso cuando él trae la bandera el 3 de agosto de 1806, que la Isa por primera vez en tierra firme, ...y esa bandera luego va a ser adoptada por la constituyente de 1811... ...no les queda más remedio, está bien... ...además de, de ser gigoló y, y pasearse en las cortes... ...trajo la bandera, es como lo único que le debemos... ...y se le da también un significado a la bandera muy peyorativo. Sí, usualmente, profe, es el amarillo por la riqueza, ...lo que nos han enseñado tradicionalmente... ...el azul por el mar que nos separa de la madre patria, ¿no?, y el rojo... ...por la sangre derramada eh, en la guerra. Pero ahí, ahí hay dos cosas. Una, los que dicen eso, que el amarillo es la riqueza, etcétera, etcétera. Con lo cual además se cae en un anacronismo porque cuando Miranda inventa esa bandera... ...todavía no se había producido el primer choque entre españoles y, y criollos. No se había derramado uh -huh. ni una gota de sangre. Uh -huh. Pero está también otra que trata de ridiculizarlo a Miranda. Que lo, es ha sido tomado como objeto de chistes... Como es el decir que el amarillo es por el cabello de Catalina de Rusia, el azul de sus ojos y el rojo de sus labios. Y ese es otro mito, que él fue amante de Catalina. ¿Y qué significan los colores de la bandera, profesora, según la visión de Miranda, sí. de ese según proyecto? Él no deja en su archivo, no hay ninguna frase donde él diga voy a hacer una bandera amarillo, azul y rojo por estas y estas razones. No la hay. El primer testimonio sobre esa bandera, que se hizo primero sobre el, el, uh, en el Leander, frente a las costas de Haití, la da uno de sus tripulantes, llamado James Big y dice, hoy se izaron los colores de Colombia, que tiene los colores primarios del arco iris. Los colores primarios todos sabemos que son amarillo, azul y rojo. De, ahí, de, su, de su combinación salen todos los colores. Pero pienso también... ...que Miranda se inspiró en Newton y en Goethe... ...que habían es, eh, es, expuesto una teoría del color... ...pienso que él tomó esa idea para la bandera... ...porque del amarillo, azul y rojo salían... ...todos los las colores de piel que en Todos el momento los pueblos había en América América. Están la eh, cultural, eh, de América... ...toda la diversidad cultural... ...hasta de tipo fisiológico, etcétera... ...que va consono con el proyecto, como usted señalaba antes... Eh, por un por un, por un espacio de tiempo, eh, Miranda ha estado y eh, eh, propuso el proyecto de Colombia, incluso en nuestra constitución, la primera constitución de, de Venezuela de 1811, uh -huh. se habla del continente colombiano, antes la América española, y del tiempo, la, e, la, era la, era la era colombiana, era en adelante. Exactamente. Profe, este, este es un, un punto esencial, porque acá hay un vínculo. Eh, digamos indisoluble entre Miranda y el libertador Simón Bolívar porque es el libertador quien crea la República de Colombia ¿de qué se trata? ¿Cómo, ¿cuáles son los, los principales rasgos de ese gran proyecto colombiano que Miranda eh, propone y da su vida por él? cuando él llega a la conclusión de que es necesaria la independencia total de todo el territorio ocupado por España inmediatamente piensa en un nombre que de, con el cual el concierto del mundo, vaya a conocer esa nueva nación que nacería una vez expulsados los, los ejércitos españoles de nuestra América. Y, y, y es cuando él inventa el nombre de Colombia, lo inventa en 1783 este nombre también. Colombia significa la América libre y unida, con un proyecto de grandeza futura que sus habitantes van a lograr con la explotación de las riquezas naturales que todos tenemos es el sueño que sigue vigente hoy día. Mientras nosotros no, no seamos independientes, no vamos a poder superar nuestras, nuestras escaseces económicas ni poder ni que toda la población logre re la realización de sus necesidades elementales. Y, ese, y eso Colombia lo, a, lo asume Bolívar y lo asumen todos los independentistas en la época. La prueba está en que la primera constitución adopta el nombre de Colombia, uh -huh. y en esa primera constitución se dice que se espera que el resto de las provincias de América vengan a sumarse claro, para claro. integrar sí. esa Colombia, uh -huh. porque hasta 1872, algo así, Hostos está hablando de, de esa Colombia, que se queden los americanos con el nombre de América si les place. Nosotros somos orgullosamente colombianos, lo dice muy claro, pero entonces... Ese nombre, es, como pasa a ser parte del vocabulario de la independencia, lo asume la constitución y todos hablan de Colombia y Colombia, pues se olvida que el creador fue Miranda y después ya Miranda había muerto en 1816, desaparece de, digamos, de la escena y de allí más nunca se recuerda a él. Pero Bolívar, que entiende la importancia política de una América unida, sigue con el propósito de que esa Colombia se haga verdad. Lamentablemente, cuando ya, digo lamentable porque ahora hay el problema de cómo nombrar a la actual Colombia con Exacto. respecto a la Colombia Miranda, se creó ese uh -huh. problema. Este, cuando Col eh, la Re Nueva Granada adopta el nombre de Estados Unidos de Colombia en 1863, si mal no recuerdo. Y como 20 años después se convierte en República de Colombia. Entonces ahí sale otra Colombia que está así política políticamente real uh -huh. y tiene un territorio definido y es cuando se empieza la confusión con los con los nombres de Colombia los nombres, uh -huh. y entonces pues, ahí es cuando sale lo de hablar de la Gran Colombia cuando ya la re Nueva Granada adopta el nombre de Colombia para que Colombia designara solo a la Nueva Granada y Gran Colombia a la que Bolívar había creado en a el partir Congreso de, la, en de la idea de Miranda entonces pero ya ahí, ya no se acuerdan ya de que Miranda había inventado el nombre, ni nada por el estilo. Pero fíjate, todo eso. Pero ese nombre de Colombia es un nombre muy hermoso, muy hermoso. Uh -huh. este Debimos como haberlos mantenido como, como horizonte utópico de todo para toda continente. nuestra América. profe a diferencia de Colombia, está colombella, que tiene que ver con los papeles asociados a Colombia, a ese proyecto político, ¿no? Uh -huh. El gran archivo de Francisco de Miranda, es un archivo que la Revolución Bolivariana, por órdenes del comandante Chávez, recuperó y se encuentra actualmente en el Archivo General de la, de Nación. la Nación. Usted es curadora de ese archivo, ha tenido un trabajo sostenido en el desarrollo de cada uno de los tomos cronológicos eh, que tienen que ver con el orden de, del archivo. Quisiéramos preguntarle también, profe, aprovechando su trabajo, lo que sigue eh, por hacer lo, lo, lo que se mantiene como, como agenda en, en el Instituto de Estudios Francisco, Francisco de Miranda, Miranda. Este, que es un, un proyecto que ha nacido de la mano de la gobernación eh, del Estado Bolivariano de Miranda. ¿Cómo podemos nosotros informarle a quienes nos están viendo por Venezolana de Televisión de qué se trata esta institución y cuáles son los proyectos que tiene en marcha? Esta es una institución, por supuesto, nueva. El objetivo fundamental, conversado con el gobernador, eh, Héctor Rodríguez de Miranda, es que ese instituto permita ir fortaleciendo la identidad mirandina en los nativos del Estado, pero que también permita que el resto de los no nacidos en ese Estado asuman también una identidad mirandina. El que nos definamos bolivarianos no implica que no nos podamos definir también mirandinos o su etcétera. Venezuela tuvo la suerte de tener una pléyade de grandes hombres en ese momento de la independencia. Uh -huh. Y por eso fue la que lideró todo el proceso. Y cada uno aportó, dio todo de sí, porque hay que decir que todos se entregaron y hasta murieron por esa idea. Pero entonces, ¿qué pasa hoy día? Hoy día estamos en, una, en, una, en un mundo muy eh, agitado y dominado, por las llamadas redes sociales, por, la, por los videojuegos, por el, la propaganda tan, tan bestial que los norteamericanos han impuesto sobre todo en nuestra América, incluso en el resto del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, en, en los jóvenes esa idea, esa conexión con la historia se, se ha ido perdiendo. Uh -huh. ...les llena la cabeza de héroes que cada, cada mes sale un héroe nuevo... ...y todos los niños se van hacia el, hacia el héroe nuevo. Y eso ha hecho que los verdaderos héroes... ...que fue Simón Bolívar, que fue Miranda, que fue Sucre... ...queden como relegados al olvido. Entonces mi preocupación fundamentalmente por Miranda es... ...que se adquiera, que el pueblo venezolano adquiera conciencia... ...de la grandeza de Miranda, de sus aportes a la independencia... El Miranda además no solamente es que es que genera esa idea de independencia. Miranda es el primero que va a definir la identidad americana, que es otro asunto muy, muy importante. Es cuando, si tú no tienes no te sientes identificado con la tierra, no, no vas a hacer nada por la libertad. Entonces primero te tienes que reconocer como nuestro americano o como colombiano en el sentido mirandino. Y luego allí dice, bueno, tengo derecho a tener mi propio proyecto histórico. También, que me parece que es importante, es que los investigadores, que los historiadores, que todo el que se acerque a conocer a Miranda, lo haga con honestidad. Que no confíe en nada que se afirme sobre Miranda, que no pueda comprobar directamente en el archivo de Miranda. Que, por cierto, archivo que está nuevamente en la web, hay uh -huh. todo el que quiera... ¿Miranda haría esto? No lo afirme. Primero, chequea, pregúntele al propio Miranda... ¿Hiciste esto o no lo hiciste? Cuando lo cheques entonces sí puedes hablar de que Miranda con hizo propiedad. esto o lo otro. Uh -huh. Entonces, ya con esos dos objetivos que avancemos, yo creo que ya se justificaría de una vez la creación del instituto. Pero, por supuesto, eso va más allá también. Hay que seguir eh, afirmando todos los demás aportes que Miranda hizo. Este, y, y, y terminar también de publicar su archivo. No la de Miranda y Colombia la de Bolívar. No, no, no. Es una sola Colombia. Colombella, ese nombre lo inventa Miranda en 1810, cuando ya se constituyó la primera junta de gobierno aquí, que él decide volver a Venezuela, manda a empastar todos sus papeles que estuvo guardando desde que salió del barco, con comer, con comer, con comer, con comer, con Hasta el momento en que vuelve de regreso. Y entonces manden bastar sus papeles y les pone el nombre Colombella. ¿Qué significa Colombella? Es una terminación griega que significa lo que tiene que ver con. Es un relativo. Entonces... Colombia ya significa lo que tiene que ver con Colombia, pero el proyecto de Miranda es Colombia, como el proyecto de Bolivia va a ser Colombia y como Colombia sigue siendo el proyecto de toda nuestra América, aunque ya las divisiones políticas ya están hechas, pero que el concepto, que el sentimiento sobre todo, el sentimiento de la unidad sea lo que prive en todo nuestro territorio. Así es, Miranda es unidad americana, es identidad y es lucha. Profesora, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este programa de hoy dedicado a Francisco de Miranda, a 273 años de su nacimiento. La profesora Carmen Borges, de esta forma finalizamos el programa Bastante Historia hay aquí. Gracias Muchas a gracias, ti. profesora. Gracias por la invitación. El día de hoy, en Bastante Historia hay aquí. Hemos visto a Miranda como el pionero de la unión de los pueblos de América... ...en la lucha contra el colonialismo español. Miranda es también una pieza clave en la declaración de la independencia de Venezuela... ...aquel 5 de julio de 1811. También lo fue en la revolución de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica... ...y en la revolución francesa. Miranda tiene su legado expresado en la primera constitución de Venezuela del año 11 y también en nuestro tricolor nacional, ese amarillo, azul y rojo que viste las naciones de Venezuela, de Colombia y Ecuador, y es un símbolo de la lucha de la diversidad de los pueblos distintos de América por su libertad. ¡Bastante historia hay aquí!